Se piensa que hay armas escondidas en un almacén 400 metros al sur de su posición. Sus hombres tienen que hacerse con ellas y con cualquier documentación antes que las fuerzas de Aidir. Un informador en la zona nos ha comunicado que hay otro cargamento en una aldea cercana. Informaremos acerca de ello una vez se localice el almacén. Corto. Entendido, centro de mando. ¿Podemos entablar combate? Tienen autorización si los sujetos están armados. ¡Buscamos un almacén lleno de armas! ¡En marcha y atentos a los civiles! ¡Entendido, centro de mando! ¡Nos disparan! Let's go. avistado, múltiples enemigos. Víctor 3 a centro de mando. Almacén de armas asegurado. Estamos buscando documentación. Recibido, Víctor 3. Centro de mando. Hallados documentos que confirman que el segundo cargamento de armas está en la aldea de Deca. Víctor 3 dispuesto a ir allí si nos autorizan. Afirmativo. Un momento, Víctor 3. Víctor 3, tenemos un camión que nos llevará a Deca. Diríjanse de inmediato a la parte posterior del almacén. Víctor 2 se les unirá en la aldea. Corto. Recibido, centro de mando. Vamos para allá. Hay otro cargamento de armas aquí, al sur este y viene el camión Subid, Hack. Tú ven conmigo. Madre, tú y el predicador, retroceded y proteged este asado tranquilo de aquí a Deca. ¡En marcha! Centro de mando, aquí Víctor 3, de camino a Deca. ¿Cuándo se estima que llegará el equipo 2? Aterrizarán en tres minutos. Recibido, centro de mando. ¡Tenemos compañía! Sí, varios por la izquierda. ¡Maldición! No lo tenía. ¿Por qué nos detenemos? Entre nosotros y el hay un campo de minas. Se deduce de esos palos que hay en el suelo. Supongo que no tenemos elección. ¡Ten cuidado! Sí, ten cuidado. Víctor 3, aquí Víctor 2. Llegando a la zona. Recibido. Voy para allá. Mantén seca el arma, o puede que no dispare. ¡Sí! ¡He visto un movimiento entre la hierba, cerca del río! Debería saber que no me gustan mucho los cocodrilos. Como intentáis algo, nos haremos unas botas con vuestro culo, lagartijas. ¡Largo, lagartija! Solo estamos de paso. Centro de mando, hemos cruzado el río y nos hemos reunido con Víctor 2. Recibido, Víctor 3. Coordina directamente tu ataque con Víctor 2. Corto. Atención, tropa. Este es el plan. Hay que tomar esta aldea y el muelle. Víctor 2, tomad el lado sur de la aldea y luego id al norte, hacia el muelle, asegurando la zona. Nosotros iremos por el norte y aseguraremos el muelle oeste. ¿Entendido? A mí me parece Entonces vamos allá. ¡Adelante! apunta bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡30 segundos es el objetivo! de mando aquí, Víctor 3. Segundo objetivo asegurado. Solicito envío de fuerza de seguridad. Recibido. Una cosa más, Víctor 3. Juntan el barco de Aidid antes de que tarde. Corto. Recibido. Será un placer. Víctor 3 a centro de mando. Hemos hundido el barco de Aidid. Corto. Buen trabajo, Víctor 3. Regresen a la base para informar y descansar. Te felicito si has llegado a esta parte del vídeo o no, a lo mejor lo saltaste, pero bueno, le quiero mandar saludos a Frickman Forever Español. Y también un saludo a la llama Games donde sube contenido, un poco de baja cálida. Ok, no, solo quería decirte que pasaras por sus canales, ya sabes, colabora con el mocho.